...en medio de un fuerte contingente policial. Así se desplegó el operativo para recuperar a las dos jóvenes... ...que fueron secuestradas el último miércoles. Luego de cuatro días, finalmente fueron liberadas. Nos apuntaron, pensé que nos iban a matar. La noche de este domingo, la hija de alias Pito... ...vinculado a la banda de los chonejos y su acompañante... ...fueron halladas por la UNACE ...en la zona rural del Aromo en Manta. Una vez en poder de la policía fueron llevadas al centro de salud tipo C Santa Marta, en donde se les hizo una valoración médica, mientras los uniformados y fiscalía aguardaban en los exteriores. Y finalmente, a las diez y media de la noche se obtuvieron las primeras imágenes de las jóvenes de 19 21 años, ya liberadas, saliendo del centro de salud. De inmediato se retomó el despliegue. Ambas iban con buzos oscuros, una de ellas con gorra, y fueron ubicadas en dos vehículos distintos. Así, otra vez en medio del fuerte contingente policial, salieron en caravana. Nos mantuvimos al pie del recorrido que hicieron los vehículos por las calles de Manta, hasta llegar finalmente al popular sector de la pradera, donde las jóvenes fueron entregadas. Desde los exteriores se escuchaban las reacciones de sus familiares. Milagro que apareciera mi bien. ¿Cómo se siente ahora? El sitio se mantuvo resguardado por varios agentes. Las personas entraban y salían, algunos con el rostro cubierto. Luego de que ambas jóvenes fueron liberadas y entregadas a sus familiares. La fiscalía se refirió al respecto pasadas las 11 de la noche. Las chicas han sido entregadas con buena salud y se dio un daño. Eso se encontró en la vía. ...a la refinería. Hasta el momento no hay detenidos. ya en casa, Michelle M., hija de L. Asfito, se pronunció. Aseguró que no sufrió abusos ni golpes. Estábamos, estábamos así en una montaña, con araña, y nunca abusaron de nosotras, nunca nos pegaron. Así, tras cuatro días, las jóvenes finalmente retornaron a casa con su familia. Las investigaciones en este caso continúan. Luego de que la mañana de este viernes la Comisión de Desarrollo Económico realizó el último análisis previo a la votación del informe para segundo debate de la ley económica urgente enviada por el Ejecutivo, se ha establecido que la base desde la cual el incremento al impuesto a la renta será cobrado será a partir de los 2.600 dólares. Por ahora está en 2.600 eso fue lo que se trató ayer, eso fue lo que se discutió ayer. Por su parte, el asambleísta César Ron aseguró que cambios técnicamente aún no hay, ya que hasta la mañana de este viernes aún no se había realizado la votación del informe para segundo debate. Ni tampoco se ha votado la reconsideración de anoche. Anoche hubo una reconsideración de varios textos que ya fueron tratados, discutidos, eh, temas a favor de la producción, del alcohol, del ICE, de los cigarrillos, de la industria. Y en cuanto a las inconformidades, se encuentran el cobro del IVA a colegios profesionales junto a páginas web y servidores, además. La elevación del ICE para los sectores de los licores, eso le va a liquidar a la producción nacional. Mientras tanto, hasta el 27 de noviembre la Asamblea podrá decidir sobre este proyecto. Más de 400 mil alumnos entre 15 y 17 años, que corresponden al bachillerato técnico y rural, retornan a clases presenciales desde este lunes 22 de noviembre. La decisión está respaldada en los indicadores de vacunación, precisó la ministra de Educación, María Brown. Hemos avanzado en los procesos de vacunación. Eh, con la población entre 12 a 17 años a nivel nacional, con corte al 14 de noviembre, hemos alcanzado el 77,01% de la población con primera dosis y con segunda dosis del 42% punto 53 por ciento aunque en el caso del grupo etario comprendido entre 5 y 11 años el porcentaje de vacunados es menor así también ya hemos avanzado en la vacunación de los niños de 5 a 11 años de edad con corte a la misma fecha 14 de noviembre hemos alcanzado el 42.37% de esta población con una primera dosis. Por eso, desde el Colegio de Médicos del Guayas, existe preocupación en el anunciado retorno a clases presencial. Para el gremio no es el momento apropiado para volver a las aulas. Y explica por qué. Porque no hemos logrado la inmunidad de rebaño, que es la más importante, que es entre el 85 y el 90%, porque en el fondo los niños no son el problema. Ellos incluso con la vacuna pueden infectarse. El problema es la población adulta, la población sensible, que puede ser contaminada por los niños que llevan el virus desde las escuelas. Y agrega que el índice de transmisión aún es alto en el país, pero sobre todo que muchos de los planteles educativos no brindan las garantías suficientes para evitar los contagios. Hay escuelas que no tienen batería sanitaria, que no tienen agua potable, que han sido saqueadas, ni bancas en que sentarse, que no tienen espacios debidamente ventilados. Daniel Briones, de la Red de Maestros, confirma que varios planteles carecen de las condiciones físicas para el retorno presencial, pero lo más preocupante, dice, es que ni siquiera cuentan con los insumos de bioseguridad. Por en cuanto a las bioseguridades, eh, nosotros tenemos que hacer autogestiones para poder tener eh, y facilitarle a nuestros chicos eh, la, la desinfección, Incluso tenemos que estar reparando la batería sanitaria porque recuerden que esas baterías sanitarias han estado votadas por mucho tiempo, abandonadas, esto es La expresión. Por lo que el comisionado del Colegio de Médicos del Guayas advierte que no es necesario correr este riesgo y propone que el inicio de clases presenciales se postergue para el próximo año. La fecha ideal para nosotros es el 4 de abril del 2022 y otra razón por la cual no deberíamos iniciar es de que Europa... Asia y África están que arden con la tercera ola. Entonces, cuando las barbas de tu vecino veas arder, pon las tuyas en remojo. El cronograma de retorno a la presencialidad incluye tres fases, 22 de noviembre, bachillerato técnico y rurales, es decir, estudiantes entre 15 y 17 años, 6 de diciembre, resto de bachillerato, es decir, octavo, noveno y décimo, mientras que el 17 de enero volverán a las aulas los estudiantes de educación básica elemental. En el caso de los planteles particulares y fiscomisionales que tengan un permiso de funcionamiento presencial, podrán solicitar la ampliación de su oferta para continuar con la modalidad a distancia o semipresencial.